Bueno, pues ya ahora sí, de pie, recibimos a Javier de Floristerías Mayo. Muy buenas, Javier, gracias por acompañarnos. Buenas noches, ¿qué tal? Una semana más y hoy, no sé, esto me huele raro. Pues hoy te vengo a dar la lata. Vale, ¿Te me lo temía. <risas> a ti y a todos los espectadores. Me lo temía, Javier. Hoy reciclamos latas. Reciclamos latas. Cualquier lata que tengamos en casa nos va a venir muy bien para... Dos trabajos, no uno, dos trabajos que vamos a hacer hoy. ¿Qué te parece? Muy bien, aquí hay que aprovechar el tiempo. Esa, pues vamos a ello. Venga. Vamos a aprovechar el tiempo. Eh, yo he escogido latas que podemos tener por casa. Son latas normales, las de tomate, las de... Cualquier tipo de lata nos va a venir bien. Uh -huh. En este caso yo ya lo que he hecho es traerlas decoradas, dos de ellas, y una tercera que os voy a enseñar cómo, cómo se decora. Mira, en un principio lo que vamos a hacer es cortar... Yo lo hago siempre con... Esto se puede hacer con pegamento o con... En este caso yo utilizo cinta de doble cara pues que, porque es muy cómoda. Es más rápida y manchable. Exactamente. Bien. Esto es, está muy bien. Ponemos una por un lado y otro cachito que le vamos a poner por el otro para que no se nos mueva. Uh -huh. ¿Vale? Más o menos a la misma altura. ¿Vale? Quitamos... La doble cara. La doble cara. Venga. Ahí. Quitamos la doble cara y le vamos a añadir... Eh, yo en este caso lo he ambientado como veis con cinta de arpillera sí muy bonita a mí me gusta mucho y la colocamos justo aquí a la esquina vale le damos una vuelta y para que nos quede lo ajustadito en este caso no tenemos ningún problema porque no se nos transparenta nada si se nos transparentara algo como era el carro este, porque venían decoradas, ahora ya no vienen ah. con papel, vienen muchas decoradas, Pues lo que hacemos es que le damos dos vueltitas dos vueltas y, ya, y está. ya está. Y una vez cogido esto, lo sujeto la lata. No no, no, no. No. Lo que quiero enseñarle precisamente a los Es como eso. se puede hacer solo. Exactamente. No hay problema. Dejamos un poquito porque esta va a ser la parte de adelante y le damos unas vueltas de una forma así un poco aleatoria, ¿vale? Vale. Para que nos quede. Deja... uy, que eso no se nos ve y cortamos, atamos, hay un truquillo que os voy a enseñar para que no se nos vaya cuando hacemos un nudo, le ¿Sí? pasamos una vez, lo volvemos a pasar otra vez, segunda vez, y ya no se nos suelta, ah. y ya podemos hacer un segundo nudo, ¿eh? Anda, ¿no te ha costado hacer una cosa más? Trucos. Y con flores mayo, menos todavía, ¿eh? <risa> Entonces lo que hacemos, dejamos así y ya está, tenemos las tres latas que vamos a utilizar. ¿Correcto? Vale, tres tamaños vale. distintos, tres formas distintas. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es poner rápidamente unos verdes aquí que nos gusten. Vamos a llenarlo un poquito con agua primero para que luego nos quede esto. Uno, siempre escanteando un poco. Dos y una tercera lata. Vale. Esto, todo, antes de hacer esto, lo que he hecho previamente es lavar muy bien las latas, incluso con una gotita de aceite, de, uy, de, aceite, de, de, lejía. de lejía, para que, nos, que estén bien higiénicas. vale sí, que las conservas a veces dejan un olor ahí, mm, atún o cosas de estas. Vamos a huele colocar mucho. el primer verde, que este verde se llama... No sé. Pitosporum. Madre, Pitosporum. El próximo día lo pregunto, ¿eh? Madre, a ver dónde me lo Pitosporum, apunto. se llama este verde. Pitosporum, Es un vale. verde que es muy bonito. Viene, como lo vemos aquí, y hay veces que viene, hay otras variedades que vienen, lo que llamábamos, que me has oído alguna vez nombrarlo, variegata. Sí. Viene en dos tonos, verde y blanco, que queda muy bonito también. Y en este vamos a poner unos cachitos más cortos, ¿de acuerdo? Para terminar de complementar quitamos ya este verde, que hacemos como siempre, lo que ponemos aquí a un lado, para que no nos muy estorbe. Bien. Y vamos a por otro verde. Y vamos a por otro verde. Esto es un tipo una variedad de eucalipto, ¿de ah, acuerdo? Me parecen a mí hojas de olivo, fíjate, pero así como sí, estrechas. Eso eso puede asemeja, parecer, pero no. asemeja, de hecho ahora nos piden mucho el olivo, y el olivo claro no lo tenemos en toda muy la mal, época. Muy mal, que es muy alérgico y yo le tengo alergia. <risa> Pues se utiliza mucho ahora porque eh, las novias, uh -huh. que es ahora el momento en el que más nos demandan, ya lo sabes, ya lo hemos hablado estos días, eh, las novias nos piden mucho el tema del olivo. Campestre, que... temas campestres en el ramo. Que quede ese, ese rollo tan campestre. O que parece que lo han cogido ellas del el campo, el, el ramo, cosas así, ¿no? Sí, sí. Como se lleva toda esta línea que ya hemos comentado una vez, que, mal llamada Vintage y tal. Sí. Lo que pasa es que nosotros estamos diciendo que vamos a hacer lo mismo, pero vamos a darle un toque más, más novedoso. Bueno, pues con esto tenemos ya... Va a ser muy, muy sencillo. Es decir, vamos a coger unos verdes, que como esto lo vamos a utilizar en, en nuestro chalé, en nuestras terrazas, en esas meriendas que vamos a sí, hacer. Sí, en contacto bueno, con el campo. Exactamente, que ahora llega ya ese momento. Posiblemente tengamos muchos verdes y si no el florista nos va a proporcionar verdes muy diferentes. Y luego le vamos a comprar al florista algún tipo de flor, como puede ser. Hoy he traído el limonium. Limonium. Que es muy bonito en un tono rosa. Pero puede ser en cualquier tono. ¿Vale? Puede ser en el malvas, morado, o podemos acompañarlo, por ejemplo, con paniculata, que queda estupendo, ¿de acuerdo? y vamos a colocarle unos cachitos pequeños sí esto esto sí ahora pero luego en el próximo trabajo creo que te estoy viendo ahí ya unos colores sí. que no van a ser tan románticos no no no no no no creo que nos vas a sorprender en el, en el siguiente aunque a mí este me gusta mucho te lo he dicho cuando has traído líneas así románticas que a mí me gustan estas líneas exactamente bueno pues este y prácticamente mucho que la primavera está de la vuelta a la esquina y ya viene arreando fuerte este prácticamente lo tenemos resuelto uh -huh. Vale. Me ha gustado mucho el truco que nos has dado sí. para decorar las latas, la combinación, me ha gustado. No hace falta llenarlo mucho, porque esto lo vamos a utilizar en algún rincón, con muy poquito. Vamos a colocar un cachito más, ya que lo tenemos aquí. Vale. Y... Yo te voy limpiando mientras, sí, Javier, ya sabes. que yo voy aprovechando. Sí. Y tenemos ya el último Botecito que le vamos a poner otro cachetín, y tenemos ya tres botes hechos. Muy bien, vamos a hacer una cosa: vamos a coger esto, esto otro, aquí, como por este de magia. Venga, este vamos, lo vamos a hacer a con colores estos. muy vistos, os hemos dicho, te acuerdas, para poder ir a por los siguientes. Sí. Este es el color que yo me refería: que yo estaba viendo que no, que aquello esto iba a ser de otro color, que no iba a ser tan romántico, que iba a ser más cítrico. En este caso se han traído ya los, las latas vestidas, como ves. Estas sí que son de las que tenemos más en casa. A lo mejor esas tan grandes no son fáciles de encontrar, pero estas sí que. Por eso lo he hecho. Los berberechos, qué? unos mejillones, ahí tenemos todos, unas aceitunas, bisantes, todo este tipo de lata pequeña. Lo vamos a colocar así en nuestro. Vale. Vamos a hacer lo mismo, le echamos un poquito de agua a cada uno. Esto va a ser para otra cosa, ¿no, Javier? Esto no son ya rincones de. Esto mesa. va a ser ya para una mesa. Ya sí. tenemos decorado ese rincón de. Esto es un camino de mesa, más o menos, ¿no? Vale. Vale. Ponemos la de abajo y vamos a decorar. Vamos a utilizar en este caso tres tipos de flores: una gerbera, un claver en un color pistacho o amarillo intenso y un, topo, un tipo de cris que también, como veis, siempre os estoy trayendo variedades diferentes. Porque y me, resulta mucho, mucho, me resulta muchísimo más atractiva y para que vaya viendo el telespectador elementos, tipos de flores muy, muy diferentes. El concepto es muy importante que luego lo tengamos de que todo vaya a ir muy, muy conjuntado. Para ello, luego lo que vamos a hacer ahora al final es utilizar... Tú me dándome a mí, Javier, si no, yo te voy recogiendo. Utilizar un... ¿Ves? Fíjate qué frescura nos va a ganar esto. Sí, que es que la lata es más alta, pues un poquito más de tallo. Que es más baja, pues casi sin tallo. Exactamente. Y un tercer elemento, Ay. que van a ser unas margaritas de estas de crisantemos Como veis, son unos trabajos muy, muy rápidos. Muy, muy rápido, gracias. Es, es que yo quiero si es que es un bien. ayudante, yo quiero ayudarte, pero es que va tan rápido que no puedo. <risa> es que tiene una mañaja bien que cualquiera lo para. Sí, quiero demostrar que Que, que se puede solo. Que, que en poco amo. rato. Pero yo es que estar al lado de alguien y no ayudar, no sé, pues tengo un problema muy gordo. Que esto no lo tiene por qué entorpecer la comida a... al ama de casa para poderlo. No, No, no, no, no. Esto tiene que ser un complemento, que lo haga muy muy rápido ella, que no le no líe, porque lo principal es la, lo, lo que va, con lo que van a degustar los, los comensales, que van a ir esa tarde a casa y nos vamos a lucir con ellos. Si sí, estas latitas ustedes las tienen hechas de antes y ya está. Esto no le roba ningún, ningún tiempo. Ninguno, ninguno. Esto es muy rápido. Y ahora en este grande vamos a colocar... Las últimas que nos quedan. Vale. Pues perfecto. Y vamos a ver qué decoración le vamos a hacer, para terminar, qué decoración le vamos a poner encima. Vamos a cortar este poquitín porque nos ha quedado un poquito alto y es los que nos hace bailar las flores, ¿vale? Vale. Nos quedaba un una florcita sí. aquí. Sí, una nos queda. Nos queda una florecita aquí. Pues ya está. Este vamos a hacer lo mismo, vamos a cortarlo un poco para que no nos baile y ya tenemos el, te retiro el excedente sí, sí, sí. Javier y ahora vamos a poner la mesa como siempre de acuerdo vale cómo vamos a poner la mesa hoy pues, pues no hoy sé. que vaya muy conjuntadita con papel destraza mm. nos ha caído un poco de agua y me da miedo que se moje el papel no no pasa nada porque bueno ustedes eso del agua ya saben que es porque se nos ha caído ahora y ya está vamos a poner la mesa con uno Tira para allá un poquito para los, acá botes. De los botes. Tira los botes, vale. Espera. un poquitín y ahora los ponemos aquí encima. Uno. Colocamos aquí las, los botes ahora para que no nos estorbe. Vamos a ver. Este lo vamos a colocar en una esquina. Este ahí. Este aquí. Este es lo sujeto yo, espera. Y vamos a poner el otro papel para que terminar de hacer nuestra, nuestra composición. Y que nos quede lo más este acerco. papel que combina muy bien, ¿eh? Me Perfecto, gusta a mí. esto es una pasada, con lo bonito que queda, papel de traza. Y ahora le vamos a hacer... Esto, esto, esto, lo tengo sí. yo aquí ya. Eh, lo tienes ¿Qué? Tú preparado, Que me ha adelantado. Sí, ya veo. Vamos a hacer un caminito también, como vale. otras veces, que yo creo que nos marca muy bien dónde... Hay que colocar las cosas. Vale. Yo te traigo las tijeras. Muy bien. Aquí. Vaya ayudante. Me siento Cuenta como... ¿Cómo se llama el ayudante del chef? ¿Cómo se llama? Pues... No el... sé, pues me siento eso. Pinche. Pinche. Pues pinche de que... cocina, eso es. Me siento como la pinche. Eh. Vamos a ver. Y ahora lo vamos a colocar ya como nosotros nos apetezca en la, en la mesa. Hombre, yo creo que vamos a colocar el alto en el medio. Sí. ¿De acuerdo? Vamos a colocar... Para sí. ir un poco parejos. Como sí. efecto espejo. Exactamente. Los dos medianos más pequeños en el centro y estos dos otros dos aquí bueno siempre haciendo un poco de ciza con las flores para que nos no quede simétrico ni nada qué dando un poquito de juego qué os parece precioso me encanta. Algo también. diferente, eh, el tema de las latas, siempre reciclando elementos que tengamos por vamos casa. Vamos a volver a poner aquí lo de antes para que ustedes recuerden, sí. aunque no pegue, eh, el camino de sí, mesa sí, iba sí. hasta ahí, pero vamos a poner aquí las latas detrás para que las vamos vuelvan a ver. Vamos a hacer una cosa, vamos para a poner un poquito para adelante. Eso es, los el distintos atrás, estilos. Siempre. El alto atrás y esto para hacer una esquinita. Ya he aprendido un poco, ¿eh? ¿Has visto? Me he puesto ahí adrede. Tres alturas para decorar un rincón de, de, de este entorno que vamos a crear para... Esa barbacoa, sí. esa, esa merienda claro, tan muchas. tan tan buena en las en las terrazas. Pues Nada, inviten a gente a su casa, que esto lo agradece todo el mundo y luego le devuelven la invitación y no hay problema. Eh, Javier, me ha encantado. Gracias por ayudarnos a reciclar y, es a, y hacer cosas tan tan útiles y tan bonitas, sobre todo. Yo creo que nos divertimos, ¿no? Exactamente. Venga, eso es Mucho. lo que se trata. Nos vemos en 15 días. Javier, gracias. Muchas gracias a ti.